Muy buenos días, todo bien, bueno, nos encontramos aquí en los dos caminos para disfrutar de esta carrerita del perrotón, 4 kilómetros, eh, donde vamos a y yo. un millón. Y bueno, después nos eh, a salido de 6 kilos. ya vamos a llegar al segundo kilómetro y el retorno de esta parte de los cuatro kilómetros un clima bastante agradable con una lluvia o, su, o suave pues, muy buena para los perros Y bueno, bueno este... Uf, a pesar de ser una carrera bastante corta eh, para, para, para los perros todo esto me sorprende como mucho eh, este, no corren y por ejemplo goli ella cuando entrene flo una vez toca aquí el asfalto con los otros perros se despega ¿Que no? ¿Tiene respuesta nada para la meta? ¡400 metros! Ya pues encima de las bicicletas de retorno, eh, salió vigilando, corrimos muy bien, Molly se portó muy bien. No bastante una carrera bastante chévere, un clima, muy bueno para los perros. Y bueno, a seguir corriendo, a seguir disfrutando. Recuerden abajo en la descripción les dejo los enlaces. Y bueno, a disfrutar mucho. Si les gustó, darle like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.